Si te sientes triste y te encuentras solo, si te hace falta algo en tu vida especial, si te sientes cansado de tanto luchar y las puertas Te faltan las fuerzas para vivir Si el sol no te alumbra y no sientes su calor ¡Gracias! solado tu seguro estará despierta es tiempo de buscar es tiempo buscar Es Él es real y te quiere salvar Él te quiere salvar